Bien, eh, decíamos, sí. está el WhatsApp abierto para que nos cuenten cómo la están pasando, pero además para que se prendan con el tema de hoy que tiene que ver con la tenencia responsable de mascotas. Sí. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? Bueno, eh, hace muy poquito se dio a conocer la triste noticia en Rivadavia que una mujer falleció porque fue at atacada por un grupo de perros animales vamos a hablar de la tenencia responsable de qué es lo que pasa no por qué un perro se puede convertir en una, en una amenaza qué pasa también con las personas que, que se encargan de cuidarlos sabemos también que muchas personas lo tienen al modo de defensa de cuidarse, de protegerse por la inseguridad que tenemos pero es un tema sumamente importante de abordar y sobre todo saber ustedes que están del otro lado qué opinan sobre este tema, si tuvieron alguna experiencia desafortunada sí. con algún perro eh, sí, todo sí. eso queremos saber hay eh, varios eh, peligros que atender. Uh -huh. Algunos tienen que ver con perros que han sido abandonados y, bueno, eh, se crían en la calle y uh -huh. uno finalmente no sabe, no puede definir qué temperamento tiene. Y por otro lado están eh, los perros considerados potencialmente de razas peligrosas sí. que tienen dueños y que tampoco uno puede definir, eh, uh -huh. ¿no? Que, qué peligro o cuándo corre peligro frente a ellos y por eso es que se apuntan los dueños y a que la tenencia sea responsable. Pero para profundizar eh, en este tema, en, en, en estos varios tópicos, están con nosotros el doctor Alfredo Mellado, abogado especialista en, en la defensa de animales y Maggie Romoli, veterinaria. ¿Cómo están? Muy bien, ¿Qué tal? ¿Cómo están? bienvenidos Bien, bien, muy bien. Gracias, gracias Gracias, por gracias a ustedes por, por venir. No, bueno, hay varias aristas sobre este mismo tema, porque una cosa es el perro que tiene dueño y que tiene un carácter complicado, potencialmente complicado, que puede poner en riesgo la vida de una persona. Y por otro lado, este, están los perros que son abandonados, que viven en la calle y eh, por los cuales nadie responde. Claro, exacto. Claro. Y entonces, ¿no? ¿cómo abordar un caso y el otro? Arranque el Arranque. que quiera, que okay. están como pidiéndose permiso, vamos May. Eh, eh, con respecto a lo que son los dueños y los animales potencialmente peligrosos, eh, el hecho de esto de tener eso tenencia responsable es tener al animal con correa, tener al animal dentro de la casa, eh, no permitir que salgan a pasear solos y si, y si tienen un carácter complicado, usar el eh, tener conciencia del uso del, del bozal, eh, y bueno, el tema de la educación, esto de atacar para, para defender, eh, no está bueno si uno lo hace sin un, un cuidado o un seguimiento, ¿sí? Uh -huh. No entrenar al animal para entrenar por, por el hecho solamente, ¿sí? Uh -huh. Claro, esto que decía yo al principio, que bueno, que, que se conoce también que muchas personas tienen algún perro de una raza un poquito más peligrosa, también como para protegerse de la inseguridad. Y, ...y nada... ...sí, bueno, pero después también tenemos los accidentes que pasan en la casa... Uh -huh. ...con niños... Uh -huh. que, ...que puede llegar a pasar... ...a mí no me gusta vincularlo a una raza en particular... ...porque puede pasar con cualquier raza... Uh -huh. ...sí, no, no no encasillemos eso... ...un perro mestizo de más de 40 kilos... ...que muerde a un niño genera el mismo daño que un pitbull... ...o sea, no hay una raza eh, puntualmente así como para cosificarla... Pero, ...pero sí, puede pasar y saber cuáles son los cuidados que hay que tener... ...y saber eh, la responsabilidad que uno tiene tiene al tener un animal de ese tamaño o con ese carácter, ¿sí? Uh -huh. y, y respecto a lo segundo que yo planteaba para que para que quede la respuesta, ¿no? Los que no tienen dueño y están en la calle, digo, bueno. debería intervenir el Estado. Bueno, aquí hay un problema central que es el que nosotros consideramos se debe abordar eh, profundamente, que es la proliferación. ...de la fauna urbana... ...canina uh -huh. y felina... Uh -huh. ...es exorbitante... ...el número que existe... ...el crecimiento es exponencial... ...y el Estado... La, ...concretamente las municipalidades... ...que tienen a cargo... ...la obligación fundamental... ...de mantener el equilibrio... ...poblacional, canino y felino no pueden, no dan abasto, no cumplen o se cumple en forma eh, insuficiente. Uh -huh. A tal punto que, por ejemplo, en Mendoza nosotros, y creo que en todo el país, no sabemos cuántos perros o gatos existen, ni en la calle, ni en la casa, no sabemos nada. No hay un censo al respecto eh, que yo sepa, No, jamás he escuchado un censo. Pero sí he visto perros a montones. Sí. Eh, hay barrios, por ejemplo, yo cito La Favorita, donde solemos ir a llevar alimento, algunos refugios, algunos eh, que son comedores también para niños y refugios para animales. Bueno, en La Favorita creo que hay más perros que personas. Y no solo en La Favorita, sino en muchos barrios y hay muchísima gente, activistas, voluntarios, que de corazón hacen lo imposible, ¿eh? y lo imposible, se, se privan de recursos para poder alimentar a esos animales. Animales que están en la calle, callejero. Tampoco aceptamos esa terminología. No existe el animal callejero, la raza callejera. El animal que está en la calle ¿Alguien tiene la culpa? ¿Mm? ¿Alguien tiene la culpa? Yo creo que es una culpa concurrente fundamentalmente del Estado, que no ha hecho la, la esterilización que nosotros tenemos por dogma, por norma fundamental, la esterilización masiva, gratuita, temprana, sistemática. No la hace. O si la hace, castran 10 perros y nacen mil. Claro. Y los gatos ni hablar tienen claro. tres reproducciones uh -huh. o cuatro por año. Por ahí sería de manera que el problema, masivos. Marisol, el problema central de una vez por todas tenemos que abordarlo. Que se trata de una política pública de salud pública. El problema animal integramos el, el, la salud humana y la salud del medio ambiente. Si no tenemos esta mirada integral el análisis va a ser muy pobre Muy, muy, en fin Muy live Va a ser pobrísimo No vamos a llegar al fondo de la cuestión Acá hay perros Esos perros de Rivadavia Que a raíz de esto ha nacido todo este, este drama Que no es la primera vez no, Que no. no es la primera vez Pasa en San Juan, pasa en otros lados Pasa que con menores también uh -huh. ¿Qué hacen esos perros en la calle? Bueno, dirán el dueño los dejó, el dueño es negligente, el dueño es imprudente, que puede ser, tranquilamente. Ahí hablamos de tenencia responsable, tampoco hablamos de tenencia, no nos gusta esa palabra porque es una cosa. Uh -huh. Tener es tener cosa, pero bueno, no importa. Eh, pero el Estado, ¿qué hace el Estado con, con esos perros que están en la calle? Uh -huh. ¿Eh? uh -huh. O sea que esto? esa, perdón, esa señora, o los deudos de esa señora, esa pobre señora... Debieran demandar al Estado, debieran demandar al Estado por, por, por tener esos animales, como cuando anda un caballo suelto en la calle y atropella un auto o una vaca. o en Pero fin, estos animales... Esos tienen... animales están en la calle, ah, por algo están en la no debieran no estar. No debieran, pero tienen dueños. Bueno, no sé. sé que no les no no comparten esa parte. Se dice. Sí, hubo de una todo. persona, una persona eh, que, que fue justamente demorada, detenida como propietaria de dos de los cinco. Eh, el problema que le diga una Mari... cosa, Marisol? 40 años de abogado penalista tengo. Y tengo mis serias dudas con respecto a ese hecho. ¿Por qué? ¿A cómo sucedió a la hora? domingo en la noche de, 23 el, el horas de rivadavia. que intervinieron los perros no me cabe duda pero ¿cuándo intervinieron antes después durante no fue un ataque no fue un ataque sexual ¿A usted no fue un femicidio la mujer muerto... no fue un femicidio como el de la semana anterior en, en el mismo rivadavia es decir hay un millón de hipótesis y de conjeturas que uno puede hacerse cuando no el perro de sangre... Que no ha planteado la justicia, doctor. ¿Eh? Que no ha planteado la justicia, doctor. Sí, la justicia. Y creo mucho, creo mucho en la gente que está en la justicia en Rivadavia, conozco a toda esa gente. Pero digo, por ahora se habla de los perros nada más como responsable. Bueno, por ahora se habla. Yo por me permito... Decía, por eso le decía que no ha planteado la justicia estas otras hipótesis. No, no, bueno, porque recién está investigando, no hay necropsia... No hay ADN, no, no se han revisado, creo, la dentadura de los animales, en fin. Hay un, un sinnúmero de diligencias a realizar y que van a arrojar la verdad sobre esto. Claro, de todas maneras. Pero permítanme que yo tenga mis sí, sus dudas. dudas. De todas maneras, y más allá de lo que ocurra con este caso, eh, ¿puede ocurrir que un grupo de perros mate a una persona? Sí. Puede ocurrir. Eh, iba a, a hablar con Maggie porque justamente Magui había hecho referencia a la tenencia responsable. Mendoza es una de las 11 provincia que, eh, provincias que tiene eh, un, un control, ha marcado una regulación en cuanto a la tenencia de perros potencialmente agresivos. Uh -huh. eh, pero es como que siempre hay un vacío, la gente no termina de ir y cumplir con esto de inscribirse como dueño de un perro, eh, no, no se hace nada de lo que la ley no entra en vigencia en definitiva. Eso es, el falta de regulación y de aplicación que uh -huh. es un poco lo que, lo que hablábamos tanto antes y del tema del castigo o la punificación uh -huh. a los propietarios que, que es lo que el doctor decía, no se habla más de propietario sino de tutor, claro. ¿sí? wow. y ahí quería entrar en el tema en el cual de la tenencia responsable, más que tenencia es vos sos tutor de una mascota, que sí. esa mascota te, se considera que tiene derechos, ¿sí? Bien. derecho a la medicina, derecho al cuidado derecho a la alimentación, al no uh -huh. abandono sí entonces, si ya nos posicionamos nosotros como tutores de nuestra mascotas ya es diferente, porque no sos dueño que vos elegís, que si te la, la adoptaste o te la compraste y no la querés más, la tirás. No, ¿sí? totalmente. Bueno, no. pero el hecho de ser tutor también te convierte en una persona que tiene obligaciones y responsabilidades respecto a la mascota. Lo que sucede acá, decía yo, es que eh, esporádicamente y, y cada tanto algún municipio hace algo al respecto, pero no se puso en general en marcha eh, un, un control para eh, poder dominar esta situación. Y cada vez que ocurre un hecho, salimos, de viste... Es que no se aborda por eso, por eso. profundamente. Por eso nosotros creemos, y el grupo de nuestro, queremos hacer un hospital, estamos en eso, un hospital público, gratuito, veterinario, gratuito, para que todos los perros, para que todos los animales pertenezcan a la condición social que pertenezcan y provengan de donde provengan, tengan atención sanitaria. Uh -huh. Y además, por norma, animal que entre a ese hospital sale castrado sí o sí. ¿Alfredo? ¿Por, qué? Perdón, ¿por sí. qué pongo este énfasis? Porque hay muchas municipalidades que castran sí, pero han llenado de requisitos, de obstáculos, de cuestiones burocráticas que ahuyentan al vecino que va sí. con el perrito, lo sí. ahuyentan... No lo... Entonces terminemos con esto, vamos al centro de la cosa. Que hay gente imprudente, negligente, mala, está lleno, está lleno. Pero si nosotros marcamos solamente el problema eh, animal en la tenencia responsable, nos estamos quedando sin una pata fundamental que es la del Estado. Estado que por otro lado tiene la obligación, no la facultad, la obligación de castrar, esterilizar la ley 7603 y somos pioneros. Uh -huh. Hubo mucha reacción en su momento, incluso del Colegio Veterinario, hubo mucha reacción con respecto a esta ley que es obligatorio. Estamos en sintonía, y porque gratuita, así planteamos al comienzo al comienzo del programa el tema. No, si a veces si la no, no, no, necesaria también. la intervención sí. del Estado de una manera una manera Seguimos no, seguimos. Sí, Sí, nos dicen que que nos llegan mensajes, mensajes que vamos vamos leer lo que que nos ustedes ustedes Que están otro otro lado Al no, Cerca de este tema Que cuatro bueno, se ha generado, viste un, una, una discusión bastante importante ah. y nos interesa un montón saber lo que opinan ustedes. ¿Qué tenemos acá? Hola, buenas tardes, soy que Villanueva. Necesitamos ayuda urgente. Por este caso, por los gatos, es mucha la cantidad de animales en los techos pobres, municipalidad, inmóviles de castración, no se quieren hacer responsables, ya que son animales sin dueños, yo no puedo costear los gastos con, las castras, con la castración. Necesito ayuda de forma inmediata, que alguien nos dé una solución, porque rompen techos y generan muchas enfermedades animales domésticos, nos piden ayuda. Excelente tema, los doctores muy claros, sería bueno que puedan castrar a los animalitos callejeros. Hola, tuve una mala experiencia en septiembre del año pasado con un perro pampa mezcla de pitbull con dogo. Me arrancó la piel de un brazo. Este es de un vecino irresponsable que no tiene cuidado de resguardarlo. Hasta hoy siento dolor en esa oportunidad. Me operaron, aún lo tienen al animal. Buenas tardes, soy proteccionista, pero ya no damos más, esto se está volviendo insostenible. Perros abandonados y perros con tenencia irresponsable. La municipalidad no se está comprometiendo con la sociedad. Colocan un móvil de castración y se creen que ya hicieron su trabajo. No es así, tienen que involucrarse más los municipios. Por favor, pedimos que los municipios se involucren. Buenas tardes, muy bueno el programa. Me hice cargo de 10 gatos que mi vecina los tenía para comer, para comer ratas. Les doy pastillas a la comida a, la nue a los nueve que son gatas. Ahora vale. tiene una perra encerrada y no la sacan para nada. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde la denuncio? Hola, chicas. Los lugares para esterilizar existen y están, pero las personas son las irresponsables por dejar perros abandonados y los gatos que se reproducen tanto. ¿Qué hago con una vecina que tiene más de 10 gatos? Dice Flavia de Godoy Cruz. Hola, excelente tema. Mi pregunta es, ¿por qué no es ley que se saque a pasear a nuestras mascotas con correa? Salir con mi perrito es estresante. Felicitaciones, Canal 7, por la nota. Buenas tardes, estoy mirando el programa y lo que yo pido, que vuelvan los camiones a los barrios a castrar perros y gatos. Gracias. Hola, chicas, muy buen tema. En verdad, hay una persona fallecida y perros que no son controlados. Políticas de control provincial es lo que necesitamos, tal cual. Y... Eh, le quería preguntar a Maggie, porque algo mencionaba al arranque del programa, ¿en otros países cómo se, se mantiene este control? Y en otros países el gobierno tiene como más rigidez en, su, en la tolerancia con estos temas, ¿sí? Entonces, es la, la, la, la posibilidad de tener un solo, una sola mascota y que esa mascota ya esté castrada, ¿sí? Uh -huh. Entonces, si vos tenés animales para trabajo, por ejemplo, en una finca que puede pasar que necesites dos o tres animales, tenés que ir al gobierno, a avisar que son animales de trabajo y te lo permiten. ¿Y si ¿sí? querés cruzar a tu perro o a tu perra? Normalmente los perros no están castrados, ¿sí? Los entregan castrados ya desde ah. los criados criaderos y si vos querés dedicarte a cruzar a tus perros y, y lo tenés que denunciar como se llama, como criadero ¿sí? hay, una cual, hay, hay una política Hay una política, exactamente, con eso quería decir dos cosas que habíamos nombrado anteriormente con respecto a los carritos y a la, y a la, a la presencia de eso por parte del gobierno un carrito en un barrio no es suficiente, claro, ¿sí? claro. entonces hay un carrito de la ciudad de Mendoza, un carrito de la Valle, un carrito de San Martín uh -huh. y la verdad que sí, los perros en la calle son muchísimos y no dan abasto y no es castrar 10 animales por día, no, obviamente nunca va a ser suficiente, pero, pero si pero hubiese 10, no, ni hablar que uh -huh. es algo, pero si hubiese 5 o 10 carritos por municipio ya el número se aumenta en 100 perros o 100 gatos por día, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Entonces, esa era una y la otra eh, el tema de la aplicación de la ley que vos me decías, uh -huh. como muchas cosas acá en la Argentina la regulación de las leyes salen y, y lo mismo que hablamos en, en un programa, en otro de los programas del Canal 7 con el tema del corte de orejas Ay, sí, lo y las mutilaciones, sí, exactamente sí, sí, sí. y esa ley está, pero no hay una regulación. Entonces salimos en la tele, estuvimos hablando con, con, con un senador que estaba apoyando eso y nunca se regula, entonces la gente lo sigue haciendo, no se penaliza. Con esa magi que lo tocamos el año pasado, no pasó nada. No pasó nada. No entran en vigencia, en definitiva, no en vigencia. las votan, las aprueban y quedan ahí. no Lo que pasa, lo que pasa es que tenemos una, un problema aquí en este, esta provincia o este país endémico, que es que todo lo queremos regular. Entonces, todas las municipalidades hacen su ordenanza, a ver cuál hace una ordenanza mejor que otra. Y yo les diría que no hagan más ordenanza los, los ediles, que se dediquen a otra cosa, porque tenemos la ley fundamental, uh -huh. que es la ley Sarmiento, o Perón, no sé cuánto, que se llama, pero es del año 54 y fue pionera y revolucionaria, y hasta el día de hoy nos permiten movernos, a los abogados y a todos... Con esa ley, la 14346, tan combatida, pero tan combatida por, por lobby y qué sé yo, desde el año 54 tenemos la ley. Y tenemos en Mendoza, somos pioneros en Mendoza, muchas cosas somos pioneros, pero entre, entre ellas tenemos la ley que declaró a la provincia no eutanásica. Uh -huh. A ver si no entendemos, porque acá se habla de la palabra eutanasia, de poner a dormir, de llevarlo al veterinario, que se duerma, que el otro se va a Mar del plata. No, esos son asesinatos, son muertes premeditadas de seres vivos. Uh -huh. ¿Mm? La eutanasia es otra cosa, es cuando, eh, bueno, ya sabemos, Bien, la sí, doctora sí. lo sabe mejor que nadie, cuando se puede dar el tema de la eutanasia, pero hoy se utiliza de un modo tan liviano la palabra y estamos hablando de seres con derecho, seres sintientes. Mendoza es pionera, es pionera también en la prohibición de espectáculos circenses y sin embargo todavía hay espectáculos donde, en fin destrezas de distinto tipo de animal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Y bueno, no se cumple. Yo le diría que no hagan más ordenanza, por favor. Claro. ¿Por que qué? Porque abruman, complican, sí, abruman al, al vecino, le llenan que de problemas. Era sí, Acá hay bien. una cosa que se llama malos tratos y crueldad, nada más. 14.346, apliquémosla bien, y se bien. acabó. ¿Doctor? Y después, esterilizaciones masivas. Perdón. Perfecto. Alfredo, no, es que se, está, no, está hoy, eh, hoy está, eh, ¿está enojado? No, no eh, estoy enojado, estoy euforio, acelerado, por acelerado por todas las cosas. Sí, sí. Mire, en San Rafael, ¿ustedes no se han dado cuenta de lo que ha pasado en San Rafael? Si, si ustedes hubieran visto... Lo, lo de lo de Rivadavia es un chiste un al lado chiste. De, de San Rafael. No, no, si eh, pasan y cosas no pasa nada y San hay que tomar Rafael. cartas en el asunto. Gracias a los San dos. Rafael. Se nos acabó el tiempo, ocho minutos han pasado las cuatro de la tarde. Gracias por venir a los dos. <risa> <risa> un perdone, temor. doctora, pero eh, yo soy... Bueno, no, un temor bien, no. Pero San Rafael, fegancia. véanlo. Eh. Lo vamos sí, a ver. Lo vamos sí. a ver. Muchas gracias.